Hola, mi nombre es Ramiro y en esta ocasión les voy a explicar acerca de las sucursales dentro de NetBeam Manager. Para saber qué es una sucursal, las sucursales representan las ubicaciones físicas de tu negocio y al habilitarlas te permiten agrupar las transacciones de productos para tener una mejor visión sobre el desempeño de tu negocio. Para entender un poco mejor, vamos a trabajar con un ejemplo. Digamos que tu negocio tiene tres sucursales físicas y en cada una tienes dos terminales punto de venta con esas dos terminales punto de venta van a estar enlazadas con la sucursal en la que estén establecidas y así dentro de tu reporte de transacciones tú también vas a poder llegar a filtrar por la sucursal y te estaría apareciendo la información de ambas terminales. Pero ahora que ya sabemos qué es una sucursal y ya vimos un ejemplo de ellos, vamos a trabajar en cómo crear una sucursal nueva. Dentro de la plataforma de NetPrint Manager vamos a dar clic en la parte superior derecha en el icono. Posterior vamos a dar clic en administrar mi cuenta. Una vez que ya nos arroja la siguiente pantalla, daremos clic en sucursales. Una vez que nos arroja la pantalla de sucursales, vamos a poder visualizar todas las sucursales que ya tenemos activas y vamos a poder también ver cuántos productos están vinculados a ellas. Para crear una nueva sucursal, damos clic en agregar sucursal y posterior nos va a estar apareciendo la información general que debemos de ingresar para poder crear esta sucursal. También es importante saber que todos los productos que se creen a través de comercio electrónico e-commerce van a estar apareciendo con la leyenda de sucursal virtual, esto debido a que no se encuentran establecidos en un lugar físico. Para finalizar, si llegas a presentar alguna duda acerca del tema de sucursales, te puedes acercar por cualquiera de los diferentes canales con los que cuenta NetPay y así te brindaremos la ayuda necesaria.